Hola amigos, estamos aquí en un lugar aquí en Toronto que se llama Casa Loma. Voy a grabar un poquito. Es un castillo que se construyó en 1911. Bueno, es lo que dice la información que me dieron. No se los voy a leer, la verdad, está de hueva. Pero está muy bonito por dentro. Tiene muchas habitaciones. Voy a editar el video de cómo es por dentro. Por cierto, me regañaron por poner el, el tripié. No está permitido el tripié sabes que, que para la próxima. Pues, no, va a haber próxima. No creo, pues, pronto. Y, pues, sí, es parte de las atracciones de aquí de Toronto. Lo que es la torre, el acuario. Ahora estoy en Casaloma. A ver si alcanzo a ir al museo. Y, pues, sí, está muy interesante por dentro. Se siente como un misterio, como que hay almas ahí, se, se siente como miedillo pues, pero sí está muy padre allá adentro, es un lugar muy recomendado visitar si vienen a Toronto, bueno amigos pues estamos en contacto, saludos.